en el día de ayer de que no es la realidad lo que se está diciendo o lo que está ofreciendo las informaciones del ministro de salud pública. Eh, en estos bueno, momentos, como decíamos, bien, tenemos al doctor bien, Marcos bien, Bonilla. Más, Buenos bien, días, bien, doctor. Bien, más, bien, ¿Cómo se siente? Eh, muy bien, gracias a Dios, por el momento, <risa> en, el, en esta batalla. Doctor, la primera pregunta y obligatoria. En el día de ayer, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, eh, de alguna forma desmiente las informaciones que el ministro de Salud Pública ofrece de la cantidad de casos y en el caso de San Francisco de Macorís, que según Waldo, eh, pues son mucho más de lo que el Ministerio de Salud está diciendo. Díganos sobre esto. Bueno, lo que pasa es que ahí, eh, a mi entender, es que ha habido un mal cálculo, doctor, vamos a llamarle ¿tiene así. ¿Tiene el, un... el volumen del televisor o algún mal cálculo? ¿Perdón? El volumen del televisor. Vamos a ver. Ahí. Bien, ahora sí decía usted. Bien, mira, sucede que el, el número que el doctor Gualdeario se va a plantear, no se basaba en dos o tres días, tuve sino en un gran periodo de más de una semana de lo que se le ha reportado de pacientes con trastornos respiratorios que tal vez no caían en el, en, en el COVID o en el coronavirus, tal vez pudiera ser una neumonía que pasó, una influenza, pero se le ha, eh, eh, él lo acaparó, lo agrupó en esa totalidad. Con respecto a la, eh, a la, pues, a la estadística que le el ministro, Tampoco yo puedo decir, ni, ni, ni nadie podría decir que no, no es cierto, ¿verdad? debido a que muchos de estos pacientes aún no tenemos los resultados y el ministro se basa en resultados de laboratorio, aunque nosotros como médicos decimos que clínicamente o por algún otro estudio tenga la patología, pero el ministro se basa en resultados y como sabemos, duramos otro días que no habían pruebas en el país suficientes para realizarle a los pacientes. Y todavía hay pacientes ingresados en muchos centros tanto públicos como privados que no han recibido los resultados de esas pruebas y salen eh, y son eh, pos potencialmente positivos, ¿entiendes? Eh, pero el ministro no puede etiquetarlo, no puede contarlo. A que no tenga el número. Eh, perdón, la resultado. Ok, sí. Es importante aclarar esto. Entonces, como no habían pruebas, pues se supone que el ministro está dando las informaciones que tiene con, con estadistas o con prueba. confirmadas. Sí. Eh, en el caso de San y, y, Francisco. Y vuelve, te digo, el número que Guardo da no es de dos o tres días ni de los que están internos ahora mismo, sino en el periodo que llevamos en esto, ¿me entiendes? Y no es en dos centros clínicos. Son más centros clínicos, porque en San Francisco todas las clínicas tienen pacientes con trastorno respiratorio que simulan un coronavirus. Eh, doctor, en el caso de San Francisco de Macorís, han muerto varias personas eh, en los últimos días de procesos respiratorios. Como bien usted dice, no estaban las pruebas para eh, determinarse una u otra. Entonces, esto dice que no podríamos tener eh, datos realmente eh, fiables de ser así, porque hay... Eh, sí. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto? Sobre ¿De alguna forma no tenemos informaciones eh, eh, reales por la escasez de prueba? Correctamente. La estadística real no puede estar si nos basamos en resultados de la prueba. ¿Entiende? Ahora, por la clínica y por otros estudios que han estado haciendo estos médicos que han estado tratando a estos pacientes, se etiqueta como esta entiende, la tomografía de tórax que muestra cambios en los pulmones, eh, que son sinónimos, que son indicativos de esto, eh, estos médicos como clínicos la están etiquetando tal así, pero bueno, si no está el resultado de la prueba, no se puede decir una estadística real. Sobre la realización de pruebas que se supone que ya a partir de hoy en los próximos días estará más liberada, habrá más forma, facilidad de hacerse. la ¿Qué tiene para decirnos y sobre lo que el presidente Medina decía ayer? ¿Cómo serán los mecanismos? ¿Qué información tiene Con respecto a estas pruebas, eso lo va a manejar directamente eh, el ministerio y con los laboratorios que ellos hayan catalogado como... Eh, que sean fidedignos para, para realizar, confiables para realizarlo en este momento, te hablo con honestidad nosotros como colegio médico no tenemos la, la no nos ha llegado la forma en que van a ser evaluados aquellos laboratorios eh, que van a ellos a clasificar y a calificar te lo digo con honestidad porque es así o sea, a nosotros, porque el presidente dijo que incluso hoy es que van a terminar de enumerar ciertos pasos, ¿me entiendes? y eh, ya nos corresponde ahorita comenzar la gestión a investigar cuáles laboratorios aquí para nuestra no región, porque yo considero que en San Francisco debería haber dos o tres laboratorios que califiquen la, la cantidad de pacientes que ya estamos teniendo sospechosos. ¿Alguna pregunta de los compañeros tienen para el doctor? Sí, ya te la envié. Eh, ok, bien. Dice Francis Rodríguez: le pregunta, doctor, ¿qué medidas están tomando en San Francisco de Macorís como colegio médico? ¿Qué está haciendo acá a nivel eh, provincial eh, el colegio? No, el colegio médico le está dando todo el apoyo al sector de ministerio y eso con respecto a, a todo lo que no perjudique a la población. El ministerio, la provincial, ¿verdad?, ha tomado algunas medidas. Que nosotros lo hemos visto muy bien, porque lo que necesitamos es que se atienda a la población. Porque de este cuenta es que estamos trabajando con la población completamente, no solamente por los médicos. Ahora entendemos que los médicos no están recibiendo en su totalidad su protección, porque ya estamos en una etapa que deberíamos atender a todos los pacientes que lleguen con cualquier patología, el médico que lo atiende debería ya estar cubierto completamente para la protección de él y del otro, porque no sabemos qué paciente sí. ha estado en contacto con otro. Y en ese sentido es que hemos estado luchando para eh, llevar el equipo unido y que no hayan tantas difamaciones ni tantas ideas erradas en la población. Bueno, una doctor, última pregunta. Doctor, okay, sí, doctor, usted ha dicho de equipo. Sí. Para que la población lo entienda, protección biológica, Disculpa, ¿eh? protección biológica, bata, calzados, mascarillas, lentes. ¿Existen esos dispositivos en todos los centros médicos aquí en la provincia de Duarte y existen en el hospital también? Para las enfermeras y los doctores. Eh, estos son los kits de bioseguridad para los pacientes, para los médicos. Claro. Eh, en, el, en el recorrido que hice antes de ayer, la, la, los médicos que estaban de servicio en ese momento, me dijeron que tenían, pero lo estaban utilizando en los pacientes sospechosos o positivos. Vuelvo y te digo, un paciente con otra patología lo atienden con cuidado, pero sin estos kits para no derrocharlo. No te, voy a, no te puedo decir que haya muchísimo, pero sí se le ha estado abasteciendo en, en mínima cantidad. Ahora, hay momentos que se agotan, ¿entiendes? Y ahí es que entonces nosotros comenzamos a, a atacar para que lo eh, equipen nuevamente. Se supone que esos kits van a llegar ya, ¿verdad? Eh, de manera masiva. si se aquí, San, aquí en San Francisco, el lunes, llegaron por salud pública una gran cantidad de kits y, se, y salud pública, el ministerio comenzó a repartirlo entre los hospitales. ¿Entiendes? Eh, no te puedo precisar qué cantidad fue recibieron, pero sí se distribuyeron se unos cuantos. Porque te tengo que hablar con honestidad. Ok, bueno, pues, doctor, una última preguntita que ha sido la inquietud de todos nosotros acá y de la gente. Eh, ¿cuándo, ¿Cómo acudir o cuándo los mecanismos? Siento tos, eh, fiebre, eh, eh, tengo esos malestares o síntomas que se entiende que podría ser COVID, situación respiratoria. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Quién me dará ¿Y, la y dónde? Perfecto, y dónde. A, ahora, antes de tener todos esos síntomas, mantener la limpieza. Lavarse las manos con jabón, preferiblemente el jabón que le dicen jabón de adecuado, los jabón lavarse lavársela frecuentemente, aunque estés en tu casa trancada, estar frecuentemente lavando. No recibir nada de visita de nadie. Incluso algún delivery que te lleve un, qué sé yo, un botellón de agua, lava el botellón de agua antes de, de recibirlo, que te lo dejen afuera, o no, sea. Eh, eh, esa es una medida pre. Ahora, luego que ya tienen los síntomas como son, una tos seca, fiebre, malestar general, todos los síntomas de una gripe, acudir al médico para que te comiencen a indicar medicamentos antes de que se te complique la, eh, el cuadro y que te hagan imágenes, radiografía o tomografía para ver el, en los pulmones cómo está. Y si calificas entre los que pueden irse a su casa, bueno, pues se, te va, se va a despachar a la casa. De lo contrario, entonces tendrán que tomar medidas. Hay algunos centros que han tomado la medida de no recibir estos pacientes eh, y lógicamente la estadística de estos centros está muy mínima, que no se le ha muerto a nadie, pero es porque no están recibiendo a su paciente. Pero eso es ilegal, doctor. Entonces, no. eh, pudiéramos decirlo así, porque toda la persona, todo médico tiene el derecho a, ejercer su, a, a, a prestarle la atención al paciente. Do doctor... Pero, ¿ustedes como gremio están en la obligación entonces de, de denunciar y de llamar a capítulo a esos medios, a esos centros Bueno, lo que sucede es que hay, hay, eh, hay algunos pasos que pueden ser o no ser, ¿entiendes? Okay. Y hay algunas condiciones que tal vez el centro eh, se haya sostenido, okay. la clínica, el hospital o lo que sea, y no podemos hacer nada. Doctor, una última preguntita Francis Rodríguez le hace ¿qué medicamentos o qué se recomienda tomar en el hogar para una persona que tenga alguna gripecita, una fiebre? Una... O sea, antes para de... la fiebre hasta el momento solamente acetaminofén sí. Ok. Entonces se pueden estar tomando vitamina C para ayudar a aumentar la defensa, pero también en los jugos lo que pasa es que casi ya no, no hay forma de ella conseguir las frutas eh, estos son medicamentos para ayudarle a aumentar la defensa bien, pues agradecer sí, el okay. se incluyen, claro para la fiebre Ok. Y el malestar general ok, pues agradecer eh, al doctor eh, Bonilla, presidente del colegio médico a nivel provincial acá eh, gracias por sus orientaciones e informaciones nosotros vamos a ir eh, a una breve pausa para entonces continuar con todo el contenido y orientando a toda la ciudadanía vamos a la pausa